Aplicaciones de música compatibles con Promecast. Estás aburrido de usar el Promecast con las mismas aplicaciones de siempre, ejemplo Spotify, YouTube y UCI. Estas son las aplicaciones de música compatible con tu Promecast, para que puedas vincular tu aparato con más plataformas y ver más contenidos. Te dejaré los nombres de las aplicaciones debajo del vídeo. Aplicaciones de música compatibles con Promecast Cloud Player. By Double Twist. Player Pro Music Player. 7 Digital Music Radio RAM Pulsar Music Player TuneIn Radio malayalam Radio HD Music Player Air Audio Pocket Cash, Calm Radio MyTune Radio Gaada Radio Tamil HD HatsRadio.com De Wing Music Gioshaad MP3 Player geo Music Beyond Pop D.FM Radio Podcast Republic, Tidal, Angami, Music Smash, Karaokecast, Radio.net, Radios India, SoundCloud.